<risa> y te he pasado 7, 1, 7 Tú no estás aquí y no sé qué va a ser no. más que ayer. No me quiero perder. a ver yeah. no me, no. Me, de tu piel. No me sé qué Pero like no que querer ya yeah. no me puedo querer. Me ya, oh. yeah. no Seguir. Tengo tanto tiempo buscando salida, a la encontrarnos. Sí, sí si ya tú no estás aquí. Ya tú no estás aquí.